Cordero, portador del gran poder, eh, prometi prometido, ¿qué? ¿Prometido? ¿Está mal escrito eso? Aún así, metido en el sacrificio, ve con cuidado, pues una corona no puede eh, posarse sobre dos cabezas ¿Qué? O sea, ¿me estás advirtiendo de que me vas a sacrificar? Está guapo porque vais a poder vosotros entrar, tío, o sea, literalmente vosotros entráis en la partida, ¿sabes lo que os digo? Y, te, y tiene, por ejemplo, Venom, Álvaro, sal salís aquí, sois personajes del juego que están haciendo cosas activas y por pasivas, o sea, literal, mola mucho eso. Yo eso lo desconocía, eso se ocultó muchísimo, ¿eh? En la beta y en todos lados. ¡Qué guay, o sea, guapísimo, hermano! Esta noche ya he dicho el vídeo, ¡Diablo! Y os lo juro de corazón, muchas gracias, tío, porque Twitch esta semana está. Mmm, bueno, el lunes, mira, pero martes, miércoles y jueves, algo raro está pasando. Entiendo que sean porque los grandes streamers ahora mismo están, ya me entendéis, de vacaciones, ¿no? De holiday ¿no? Increíble, pero es algo muy extraño Es jodido, encima tengo que extrapolarlo con el Tekken y tal, o sea, uf. ante nosotros se encuentra el último ejemplar de sus especies Todos los demás han sido capturados y decapitados Me flipa este rollo, chico... Y yo te lo juro, me mola muchísimo, en plan, parece una puta pesadilla, ¿sabes? Mira a los bichos, LOL, esos son los cuatro voces o sea, por lo que se den lore actualmente, son solo cuatro voces pero para acceder a ellos tienes que hacer X número de sacrificio de, de, de, tu, de tus aldeanos, obviamente me mola mucho porque también son las la dungeons en las cuales puedes llegar a obtener diferentes tipos de armas, diferentes tipos de perks, y eso mola mogollón. Tiene el rollo Roger ahí por ese lado y que tú puedas llegar a confeccionar tu propia nación a raíz de cero, o sea, haciendo como peña por culto, me parece una idea súper increíblemente guapa. Contra más bizarros muchas veces en este tipo de juegos, mejor, ¿no? O sea, a mí no me importa es que salga ahí un puto símbolo satánico, no sea a nadie, ¿no? Creo yo. O sea, es... La escenificación del juego Si alguien se ofende, no creo, vamos. Este juego muy esperado y tenía muchas ganas de él, ¿eh? Con este sacrificio final será imposible completar la profecía eh, El hereje atrapado en las profundidades Quedará condenado en un cautiverio eterno eh, Y a la antigua fe perdurará para siempre A eso se refiere, ¿no? La antigua fe, o sea, esto es el don más religioso, ¿sabes? Nacional catolicismo de España, lo entiendo No lo habrá creado en español, ¿no? Guapísimo El principio es súper guapo, O sea, esta es la, la entidad, ¿sabes? Esta es la eminencia la deidad de este juego... Que controla este puto mundo... Del bien y del mal... Es como un caronte... El, esto es el demo... ¿Vale? El demo no... O sea... Es igual que el demo... Me mola mucho... Aquel que espera... Acércate... No temas... Pues... Ya has muerto... Y te necesito... ¿Sabes? Esos idiotas de los eh, obispos... Pensaban que matándome... Podían evitar que llegase... A mis manos... Pero... Han conseguido... Todo lo contrario... Te devolveré la vida... A la vida... Pero aquí... Todo tiene un precio... Lo único que te pido, a cambio, es que es que fundes una secta en mi nombre. Trato, por supuesto, hermano. Está más claro, más claro que el guachurra ¿sabes? Madre mía. Guapísimo. Eso es la i en principio. Está muy guapa, está currado, tío. O sea, me mola estéticamente. Parece como esa 2.0, pero rollo. Sabes, oveja Está muy guapo, tío. Por eso dice lo de las dos coronas, ¿no? Mirad el rollo estético de la pelea ¿eh? También me parece muy llamativo. Me parece la polla, en general me parece la polla el juego Y eso que no lo he jugado tanto, o sea Y es que está tanto guapo, ¿sabes? Y tú cómo pegas los escenarios, o sea, la cámara en sí Me parece muy llamativa, tío No voy a mentir, me parece súper, súper llamativa <coughs> Que la cámara, o sea, flipante Me mola ello, es que es como un juego que Me gusta molvi que las dimensiones del escenario varíen Eso me gusta, porque le da dimensión Y aparte de dimensión, le da también frenetismo Eso me mola mucho y no voy a tener solo estas espada, seguro. Tendré algo cheto, fijo. Habrá una, yo qué sé, una Excalibur, una Bad Tiger o algo, ¿sabes? Ah, sí. Es súper duro los golpes, Eso es lo que me gusta. y me llamó mucho la atención. Exacto, el frenetismo que tiene. Que en verdad han salido... Bueno, van a salir muchos juegos ahora de este palo así. Y lo que he visto no me llama mucho la atención, Morbi, te lo juro. No temas, soy ratado. Yo también fui un receptáculo como tú. Pero esa época es ya expresa del pasado. Me han enviado para guiarte, estamos en la profundidad de la antigua fe y corremos eh, un grave peligro eh, Mi misión es llevarte a un lugar seguro, continúa a través del bosque y de las trampas Es eh, que, acecha más adelante, estaré cerca de ti Y es verdad, molvi tío, míratelo en este, hermano, o sea, si puedes, yo creo que lo... O sea, está mola. Está el de Witcher con un montón de vaina, o sea... Literalmente, no es de Witcher este que yo me compré en su momento Ya hay más cosas de Witcher Que no sé si son juegos o DLC porque solo me hice en su momento el de Witcher en la Play eh, 3 y, y ya está, vale, pero aceptela de tiempo eh, Pila de tiempo, que después me acuerdo Que me compré The Witcher que varía 5 pavos eh, en, en el plus, tío Y están en rebajas muy grandes O sea, rebajas de ese palo muy muy grandes Me mola que se rompa todo el escenario, loco O sea, me parece la polla que se rompa todo el escenario Yo estoy con el The Witcher 2 Hostia, oh, qué okay, guay Me mola, la verdad, eh, el hombre este, tío eh, Que es un poco así, tú me entiendes, ¿no? El 3 me lo, eh, me lo pasé, 4. A ver, porque también es el mejor, ¿no? supongo o sea, yo solo juego al 1, pero la peña siempre dice lo mismo, ¿no? Acerca de, ¿sabes? Que el 1 es base, sí, es canon, pero el 3 como que, me entiendes, ¿no? Como más llamativo eh, y para la gente que ha jugado desde el principio, pues le, le supone un, ¿sabes? Algo mucho más bonito, tío, el jugarlo, pienso yo Supongo que también porque parte de ese lore es mucho más denso eh, Esquiva los golpes, qué guapo El de Witcher, god, sí, campeón, ese tipo de juegos me lo puedo permitir jugar en un futuro, campeón Cuando estemos más personas por ejemplo, lo que le iba a decir a de El Revenant este, el chaval ese está haciendo un extensible y se está haciendo todos los de Witcher, por ejemplo Yo qué sé, más 150, no 500 misiones o algo así ponía en su título ayer Y lo, lo estoy viendo y digo Hostia, pues sabes, se ve como un Skyrim, pero de ese palo En plan, en tercera persona es lo que me llama la atención Y supongo que también por eso de más de pequeño Jugarse juego al 1, obviamente Yo el 3, bueno Lo intenté jugar y... No, perdón El 2 lo intenté jugar aquí y no me... O sabes que no, no podía, no podía en su momento incluso Twitch estaba más poblado de peña Y era como más burst todavía Ahora más o menos me puedo permitir el jugar a este tipo de, de juegos En cierto modo, que antes también lo podría haber hecho Pero siempre el Focus, ¿no? Aunque yo tenga muchas ganas de jugar de Cool of the Land Sé que este juego no va a generar tanto como me esperaba Y viceversa Está Twitch en la mierda últimamente Y más aquí a nivel de España, loco Pocos juegos tienen secuelas eh, que sean mejores eh, que las precuelas en verdad eso es cierto, campeón. A ver, a no ser que sea algo muy, muy puntual eh, y escalado, en plan, ejemplo, Front Software. Front Software para mí ha sido un escalado positivo y que ha ido incrementando eh, eh, eh, cuando ha avanzado más el tiempo. No, o sea, lo he ido, le he ido cogiendo más cariño al juego de Front Software. Se va a llevar con el corazoncito. Está todo guapo el juego, sé que no va a tener feedback, pero os lo juro que igualmente me lo voy a hacer en directo, ¿sabes? Flipa y esta noche haré un gameplay haré un gameplay directamente para subirlo hoy ¿eh? porque en YouTube está pasando algo muy extraño sobre todo en el renderizado HD que ya lo estuve hablando con Álvaro al principio de esta semana porque subí un vídeo que estaba en, en, en qué en, en 620 algo así no en una puta resolución pochísima del gato y lo subí pensando que se iba a, a renderizar rápido pero no sé qué coño está pasando Supongo que para evitar que la gente spame tantos vídeos Suba tantos vídeos todos los días, que no tiene sentido Pero como álvaro no me enseñó eso de, ¿sabes? Destaco, y bueno, destaco, cargo Y después ya lo subo cuando me dé la gana Eso es, la, es el futuro para evitar eso Los carga todos te da un poco de la jugando, yo que sé Un lolo o algo, pero merece más la pena, realmente La verdad Al igual que, por supuesto, eh, ey, este es el primer man Hostia eh, Y paranoia que sea la X eh, O sea, literal siendo la X, ¿me entendéis? Que siempre estoy acostumbrado a que sean controles de Xbox tío, Me rayo un huevo y parte de otra, ¿sabes? Pulso la X like y pulso otro botón Más o el FIFA también que tiene después Tekken Que últimamente está siendo carrito, ¿eh? O sea, y multiverses también Fortnite ya ha muerto Y ese Jeffrey, campeón, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Y estamos jugando a decoros de Lagan, guapísimo Que fue un regalo de Sergillo, tío, o sea De verdad, lo llega, o sea, lo hizo en el momento concreto Porque al día siguiente me lo iba a comprar, os lo juro de corazón, tío Os lo juro, ¿eh? Qué alegría que estén bien, campeón Descansaste, ¿eh? Ey, y cómo va la mañanica también enorme desee. Bueno, yo, yo solo no tenía ganas de jugar este juego con vosotros ¿sabes? Sino todos vosotros también He dado mucho por culo con este juego, tío El cool eh, de la oveja, está guay, por fin, campeón eh, El Ilobos esta mañana nos dijo que iba a salir a las 16 horas españolas a las 4 de la tarde, ¿no? Y por lo que se ve la peña se empezó a quejar muchísimo, Jeffrey Porque se sentía mal de haber comprado un preorden, En este caso Sergillo también me regaló un preorden, entonces... Jugando lo sito, qué grande. Yo, eh, esta noche, supongo, campeón, que pillaré el promote para Oro 1. Eh, jugaré tranquilo, pero primero tengo que hacer un montón de cosas que siempre sorprende. Santri se sorprendió antes de ayer, tío, con lo de Atlantis. Que me dice, allí tiene que ser muy tarde, papá, ¿no? O sea, literal, y todavía está despierto. Y le digo, aún me queda. Ya lo sabéis, por lo menos a las 3 o 4 de la mañana es cuando me acuesto y al día siguiente, pues a full, ¿no? Realmente, aquí es donde empieza, aquí es donde tenemos que. Merece la pena, realmente, porque si no me quito el contenido que jugamos en el directo. O sea, al día se me acumula, se me acumula, se me acumula, se me acumula. Y ahí ya sí que me puede llegar a entrar a Gobi. Para evitar eso, literal, lo voy haciendo progresivamente todos los días. Me, lo, me voy quitando un poquito del medio. Tengo una Jin que no sabe jugar. Jin a ver, eh, ¿cómo me va? ¿En serio y eso, campeón? Pues nada, le dice, escúchame, no pame O sea, le dice, don't watch so much mana on your Q. Eh, Bats, uh, double Dew, O sea, de una. Apunta para e intenta, pues eso, darle a la S, campeón. Lo típico hace un support. Le das a la S, le dejan la kill, aunque sea más malo. Pero siempre es mejor si tiene si tiene más kill. Bueno, toca hacer la invocación de la cabra gallega eh, coge, Cogemos una cabra, eh, la despellejamos eh, La salpimentamos eh, La asamos a fuego lento Con un poco de, eh, de leño de manzano Un poco de limón y guindilla Perdón, eh, me confundí con el cordero asado Como Jeffrey eh, cayó eh, en, el, eh, en el tasteo puf papá, el Chamber es divertidísimo jugar Sí, campeón, después jugar a Chamber Siempre lo ha dicho Fanzaro tú, eh, os lo juro, campeones En plan, para él es un personaje súper reventante Gente, ¿qué queréis? ¿Un cerdito...? Hermano, esto es Kazulu. Toma, Hugo. Uh, uh. <ríe> y como está diciendo, también es eso, ¿sabes? En el sentido de que os lo juro, le iba a decir a Kale Sensei: la peña que hacía las matanzas y tal, tío. ¡Uf! ¡Hostia, hay Canekers ¡Hay canekers? ¡Guapísimo, gente! Yo quiero un Canekers también. Bueno, pues, voy a hacer un Kazulu. No sé cómo vosotros entráis, que este juego es interactivo con el chat. O sea, vosotros entráis aquí a jugar, ¿sabes? Sois los súditos, pero creo. ¡Cerdito! ¿Quieres un Cerdito en vez de un Kazulu? ¿Vale? ¡Uy, mierda! Mano Y yo, me cago en tu, tu puta madre Ahora, cerdito, habrá muchos, la verdad Lo que pasa es que ser un y me llama la atención En verdad, el cerdito rosita, ¿no? O sea, en verdad, este rosa es el de cerdo Pillas la Q, eh, mochazo en la cabeza y eh, desaparezco A ver, con jeans, eh, lo único... ¡Hala, qué guapo! ¿Y esto? Lo único interesante de Jin, sinceramente, en mi observación Jeffrey y Akali-sensei, es que cuando tiene solo el Kraken Y ya tiene un eh, runai, eh, va solo, tío Va solo, tío ¿Cómo coño hago para que vosotros sincronicéis? Le voy a poner este nombre, pero después no lo tiene que explicar, tío. O sea, ¿cómo vosotros podéis jugar, tío? O sea, ¿cómo puedo conectarlo con Twitch para poder de... que el chat se meta dentro del yogo, tío? Tal a, a lo le será, ¿no? Gracias a ti nuestra sexta será cada vez más poderosa. Pero tu, tus adeptos no viven solo de plegaria, necesitan comer. Recolectan los eh, recursos necesarios para construir un fuego para cocinar. Esto te permitirá preparar comida, ¿vale? Para tus adeptos. Ah, del Chamber. El Chamber es un mochazo campeón solo. ¿Sabes lo que te digo? En plan, como visteis hoy, hoy, yo, yo. Que quedé? 23-5 campeón con Chamber. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un abuso. A ver, Seguro que se ha conectado ya. No me, me suda la polla, hermano. Y esto, lo, y esto, una caca, ellos, O sea, se ha cagado el bicho. Enfermedad, hermano, de verdad hay cacas. Esto es como un Tamagotchi 2D, ¿no? Bro, a ver. Voy a hacerme una daga para ver si. ¿Y esto? Ajá. Voy a hacerme nada con a ver si podéis entrar porque pillaremos un, un súbdito Muchas gracias por acompañarme en este tipo de juegos, tío O sea, un montón de ilusión por jugarlo, loco Pero un montón de ilusión Espero que no tenga nada que ver con que haya empezado directo y lo haya... De, o sea, lo quiera configurar ahora en directo Espero que no tenga nada que ver Ahí está el cerdito, tío Debería haberme esperado para crear súbdito, submuela Perdonadme también, o sea, que no me esté saliendo lo de sincronizarlo ahora mismo Foresta oscura los bosses tienen pinta de dar grima, tío, eso mola Invocando, colocando, invocando ¡Guau! ¡Wow! Una espada... Ah, claro, como es un light, Vamos a empezar con algo aleatorio, ¿no? ¡Qué guapo! Y esto es eh, Espada de misionero, una espada bien Equilibrada que inflige bastante daño, ¿ok? ¡Qué guapo, ¿no? O sea... Eh, perdonadme, o sea, tengo que Partirlo todo porque seguramente aquí haya algo ¡Qué guapo! Está muy chulo, o sea A ver, si hay Isaac Molby me parece La polla... O sea, un una esa o sea, un juego con el valor estético y el valor visual, o sea, perdón, eh, de focus del juego, tío, o sea, de mecánica, me parece apoteósico, tío. Tenía muchas ganas, sé que hoy, la, o sea, las visualizaciones de este, de este directo más a ser pocas, pero me da igual. Os lo juro de corazón, porque ya habrá momentos, tío, también de jugar. ¿Sabes? También nos hemos pegado tres horillas y media esta mañana. Tenía muchas ganas de jugar este juego, merece la pena. Habrá algún momento en el cual yo también me tenga que desinhibir, tío. Y aunque sea más a puerta a cerrar partido en furbo, o por lo menos sé que vosotros lo disfrutáis, tío. La ambientación está de loco, súper chulo no, no me parece cargado, ¿sabes? Me, en plan, no sé si os pasa Y a mí hay veces, por ejemplo, la esa que me ocurre Que me, me, me siento como claustrofóbico Porque no tiene techo O sea, sí tiene techo pero no se ve No, no me explico, a ver, es que Aquí por lo menos tiene una ambientación en la cual se está moviendo el escenario Todo el rato y no te da ese tipo de mareo O de mareo de estar encerrado en un cuadrado Entonces lo veo chulo Y que haya transparencias y que si te acercas para allá y para acá Haya más oscuridad, a mí no es oscuridad Me parece un punto a favor del que también sacar partido, ¿no? En cierto modo, porque no te aburre visualmente Y no quiero decir con esto que la ISA me parezca un juego aburrido Me parece la polla Gracias al eh, Enter the Dragons o el ISA Que hay juegos como estos actualmente Alabado sea el Cordero, eh, portador de Gran... Es que, tío, te voy a sacar... Eh, es que pone, eh, se va a apagar la tele eh, Del Gran Poder prometido eh, Libertador ¿Cómo? Prometido Libertador de aquel que espera en las profundidades Se viendo el bicho eso me contaron las cartas hace tiempo, muchas vidas antes, o tal vez eh, no ha ocurrido todavía. <risa> Yo siempre le, eh, he levantado tus cartas, Cordero, y al mismo tiempo, eh, esta es la primera vez. Toma estas cartas y, eh, y levantaré otra cada vez que nos veamos. Cuando las levantes, las cartas eh, te otorgarán poderes. Vale, estas son las bendiciones, ¿no? O sea, antes era el Perk, y ahora la, o sea, perdón, eh, el objeto y ahora el per. ¿Qué poder? Eh, ese... Eh, eso es... de eh, eh, ¿Qué? Eso es sabido, pero eh, a la vez eh, in in inefable Las cartas, eh, ellas deciden Qué guapo esto, te dice eh, Los amantes uno un corazón, eh, un juramento Te dice, de buena suerte y es eh, muy suave Aumenta la probabilidad de encontrar mejores cofres Está claro, ¿no? O sea, el otro me quita un corazón, no se lo creen el tato, ¿sabes? Bueno, perdón, me da un corazón gris como en Liza, qué guay eso Me gusta también el mapa, está muy... ¿Sabes? Los juegos de este palo, Rock Light, tienen que tener un mapa Por lo cual tú no perderte y yo tengo ilusión por ver si se ha conectado a la mierda esa, tío Porque si a Morbi le sale ya Significa... ¿Esto es el boss? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Esa, esa es la borra? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué? ¡Qué guapo, hermano! ¿Cómo es posible? Fuiste decapitado, Cordero Al igual que todos los de tu especie Y aún así, aquí está impentine... Impenitente como siempre ¿La corona? ¿Su poder es posible? ¡Oh! Pero soy más fuerte todavía Mete el rabo entre las piernas y huye, corderito ¿Cómo? Pero es tonto, que te pasa? Que te reviento O sea, tenemos una puta corona del diablo. ¡Eh! esos son como los de Star Wars! ¡Qué guapo, ¿no? Los Yawid, Seguro que después tenemos habilidades, tío O sea, seguro que tiene habilidades y otro tipo de combos. Me ha quitado mucha vida, ¿eh? Dame corazones Uf. En verdad, espera un momento, perdón O sea, si parto todo el escenario entero Porque sinceramente me pueden llegar a dar una puta recompensa Si no, no lo haría Literal Aunque sean monedas, tío eh, una bendición Recoger y esto es eh, Maestro del arte eh, Golpea fuerte, golpea rápido, golpea de verdad El golpe generado infligi genera Infligido por las, ar las armas Aumentan en 1,2, increíble Ni tan mal, esta es la boss run ¿En serio? ah ¿Madera? O sea, ¿qué? ¿Madera o comida, no? No entiendo eso todavía Ah, bosque, a eso se refería Oh, vale, vale, vale, vale. Y esto te lo meten dentro de la Dagon ¡Qué guapo, no! O sea, te meten una, una, una run para poder lootear tú cosas. ¡Qué guay! En plan, elementos que a lo mejor solo van a tener X Dragon Conforme vayamos jugando al juego. O sea, escalado, natural. Qué guay, tío. <risa> qué chulo. O sea, no me lo esperaba, la verdad. O sea, pensé que era algo, algún tipo de move. O sea, yo qué sé, bosque, ¿sabes? Qué chulo eso, tío. Muy, muy, muy más llamativo, tío. Vale, esta sí que es la boss run. Primera run, gente. ¡Qué guapo! Eh, vale, entiendo que el bicho está aquí eh, Me das un corazón de gratis, por favor eh. Por favor eh. Vamos a darle Primer boss, ¿cuál es? un al ah, golem Ah, no, ¿y ¿esto qué es, cojones? ¿Esto no son bosses? Si sois los lo del Star Wars, cabrones eh. ¿Qué coño? ¿Eso era un... Eh, un Nets... Eh, Nets eh, Dagon o era un boss? No me ha quedado claro tenemos que ir pillando los conceptos del juego, tío. Pero lo juro que me alegra saber que os está gustando y, o sea, y que tenga lo de que podáis llegar a jugar vosotros, o sea, en plan putearme, eso mola. Eso mola una puta barbaridad, tío. Me mola, tío. Eh, porque sé que no lo hacéis con maldad, o sea, tampoco me voy a picar, ¿sabes? Yo qué sé, un roguelite, ¿no? ¿Sabes? Va, voy a morir 20.000 veces. O sea, es la finalidad de lo los roguelite, es morir 50.000 millones de veces. Para saber qué sinergia es mejor, para saber qué te va mejor, por dónde coger, qué no coger. Cómo sacarle el máximo partido a tu run ETC, ¿no? Pero me mola eso, me ha parecido muy llamativo, tío Sinceramente me ha parecido gloria, ¿eh? Vamos a tirar para arriba Eh, ¿acaso no somos más que jugadores en un juego de azar? Completamente de acuerdo, maní. Eh, te dice bendición de la fortuna Oh, receptáculo bendito, la fortuna eh, te, te otorga su don Recibe el doble de salud al curarse uh, increíble Escudo de fe, refúgiate en tu devoción Al recibir un ataque hay un 10% de probabilidad de anular el daño Sí, prefiero la vida O sea, no me va a dar más vida, pero sí me voy a regenerar más vida O sea, tengo una vida, me, me empillo medio corazón Y será un corazón, eso está bien ¿Este es el boss? ¿Serio? ¡Ah, este es el súbdito! ¡Hala, este es otro! Lechi Has llegado muy lejos, Corderito Mis seguidores están dispuestos a hacer cualquier cosa por, por mí ¿Puedes decir lo, lo mismo lo, de los tuyos? Me entrego a la causa, oh líder todopoderoso Con la sangre de los grandiosos Destruye la corona roja, lol se va a chetar y se va a convertir en un, en un monstruo gigante, ¿no? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Andusias! ¡Abduzcan! ¡Qué guapo, hermano! O sea, acaba de sacrificar a un bicho que se ha transformado en un puto monstruo ¿Qué estoy viendo? O sea, que estoy jugando a, a Blitz, tío Esto es Full Metal Alchemy, ¡Full, meca, full Metal Alchemist! ¡Qué gracioso, hermano! ¡Ese es el bicho! ¿En serio, bro? Por favor, sálvame Anducias. Aceptame tu sexta, seguiré tu doctrina fielmente Claro, cojones, si eres tu mono, cabrón Podéis ser vosotros eso El adepto espera a ser adoctrinado Si pillo una, pepitas de oro Formada de adepto Una nueva forma que puede... Ah, tú... Tu... Ah, Son las tres recompensas para mí O... Ah, si pillo una ya no me da la otra Bueno, no pasa nada No lo sabía, teníamos que cagarla Hacer este una foresta oscura Y ya le metemos un poquito, supongo que de Tekken, ¿no? O de, bueno, es que te. Que, ¡Wow! Aquí están aquí está los dos, vale. Hacha de la predicción. Cuando la tosina te infecta, solo eh, desearás la muerte. Es súper guapo y hecho. Toque de tu, tu, turúa eh, der, derribar, eh, ¿qué? Derribador de barcos. Eh, se alza desde lo más profundo. Invoca una fuerte erupción de un tentáculo. ¿Y la hoy o el hacha de la muerte? En verdad, la hacha, tío. Simplemente porque es un arma. ¡Ah, puedo los dos! ¿Cómo? ¡Ah! Entiendo. Entiendo hermano, guapísimo Estos son los dos perks que he pillado porque pillé la eh, la habilidad que te genera dos al principio Qué guapo, eh O sea, pues cada X Dios, Dios, los huesos Y yo, miradlo Dios Está roto ¿Y los huesos cómo los puedo pillar? Vale, huesos, sí que los he pillado Claro, que antes he partido todo Pero por, como no, no estábamos en esa misión, pues no podía hacer nada Literal, qué guapo, eh ¿Cómo era para hacer lo de los tentáculos, tío? No, no, había un botón para tirar la, los poderes, ¿no? ¿Dónde era? ¿Qué coño? Antes lo. Oh, nice. Hola, ¿qué tal? Levantar la A ver qué perme das. Un corazón, un juramento. Ojalá eh, no te dejen caer. Cuando te golpean eh, y dejan. Eh, te dejan a un. ¿Tío? Vale, pues me piqueo eso. No creo que. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. me quedé. Me quedé a medio corazón en el boss de antes, ¿eh? Cuidado. Qué guapísimo. O sea, son guapos los bichos, tío. Eh, eh, un per, de puta madre ¿Qué me das? Esto es, hay que sacarle partidos eh, a las debilidades Un 10% de probabilidades de aceptar un golpe crítico Wow, nice Necesito huesos, tío O sea, 25 huesos, wow Va a ser too, too complicated, ¿no? Aunque hay huesos por todos lados Supongo que en esta run me la haré, ¿no? ¿Qué pensáis? Wow, wow, wow, wow, hay muchísimo. O sea, contra más los ¿Puedes pegarle dos veces a los huesos? Muchas gracias a todos y a todas, tío Se nota cuando un juego me, me hace mucha gracia, tío Me hace mucha ir Se nota muchísimo, lo juro Igual que el, eh, el Molby que nos dijo el juego de Digimon ¿acordáis? Que era la polla, hermano Pues igual, lo malo es que no pudimos, tío O sea, que no está para PC ¿Y eso? Así que, en verdad, la corona roja tiene un nuevo dueño It's me, motherfucker ¿De dónde salen? Eh, salen huesos de la Dagon, campeón Como estos son, como cuatro eh, deidades Que sacrifican adeptos Para poder ascender a... A ser dioses, por decirlo de algún modo, campeón Supongo que todo esto tiene que ver con Esos sacrificios Pero cómo hicimos todo lo posible para Eso no importa, no debemos molestar a eh, Chamura, eh, por esto eh, Encárgate tú, hermano, como ordene ¿Cómo? ¿Ya es el boss? No puede ser ¿El boss ya? Ah, ya decía yo No puede ser que me metas aquí un boss de gratis Eso tiene que ser un poquito más para adelante, ¿no? Qué guapo el juego, tío O sea, os lo juro que este es el típico el típico juego Jugaría fuera de directo, tío Os lo juro de corazón, eh, os lo prometo ¿Y dónde está? Eh. Papá Dios, ¿eh? Eh, haceros caso Yo estoy... El papá, el papá Dios Corderito está peleando Campeón Jeffrey Como un hijo de puta <risa> R3 era ¿Cómo coño le tiro los tentáculos de la Isla Hoy? ¡Hostia! ¿Dónde era? ¡Qué guapo lo está! ¡Círculo! ¿No? Círculo y triángulo ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo lo de los tentáculos de la Hoy, eh! Cuidado, eh Cuidado con el LOL En el de culos de LAN, eh ¡Majo! Dios, Dios Se ha roto todos los huesos han salido todos los huesos de forma automática y ahí ha evitado que yo los parta. Qué gloria, ¿no? ¿Y eso lo puedo partir? Está no me llevo, ¿eh? Guapísimo. Eh, RPG de Misión 1, recolectar flores, misión 2, matar a Megasatán completamente, campeón Jeffrey. Eso me mola, es muy progresivo, eh. A haceros casos, pues aquí se está notando la progresión del juego, eh, En cierto modo, te lo, lo prometo. Si eliges bien, claro, Jeffrey, campeón, porque aquí ya habéis visto, o si sea, eliges un Marperia, a lo mejor te sale como en el Isaac, te jode la Run. Pues esto es igual. Me mola que sea un roguelite en ese sentido. Me mola muchísimo, macho. Porque nunca sabes los perks que te van a tocar. Y seguro que habrá algún tipo de forma de que sea más o menos cheto. Dependiendo si te han salido más o menos, ¿no? Por ejemplo, esto es... ¿Has adquirido stonger ¿Quién lo habrá hecho? ¡Qué guapo! <coughs> ¡Ah! De decoración. Por dos de piedra. Guapísimo. Eso que te puedas customizar tu propia aldea. Ah, me encanta, bro. Me flipa. Hostia, pues esta rama a ser dura. Esto es un seguito. ¿En serio? ¿Puedo salvar a alguien aquí? ¡Wow! ¡Es un burro! El no tiene hambre, se alimenta de nuestra eh, De nuestra carne. Ese es el precio que tenemos que pagar eh, por eh, nuestra seguridad. Y por eso, vale. Y si no quiero, ¿y yo, que lo matéis, compadre, porque me parece, ¿sabes? Una, una buena persona, ese burro, ¿sabes? ¡Bum! ¡Y la hoy! Está guapísimo ese per, coño. ¡Y la hoy! Y no se lenta ahí, eh, cuidado. Nadie va a matar a ese burrito, tío. A Platero y yo, macho. Pobre burro Sal de ahí, huevo. Está llorando, tío, y todo, ¿sabes? Te daré una vida justa ¿Bum? ¿Bum? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, rescatar Guapísimo Venga, para casa este no, este no ha dicho ni hola, ¿sabes? Para ti mi cola, joder, hermano, no, no ha dado ni tiempo En la de esto esperan tu puta casa, ¿sabes? Guapísimo eh, ¿y el mapa? Si ¿Sí me ha perdido el mapa Ah, vale no se me había perdido el mapa espada ¿Qué significará la espada? Eso me recuerda a la inscripción esta forma de avanzar en el mapa Ah, esto, ah, para pillar Los puntos de culto Pero si lo puedo partir, hostia, qué guapo Guapísimo, y esa qué guay, se reconstruye otra vez el dolmen qué guapo, ¿eso son minas? Vale, voy a tirar y la, la, la oye eh. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso en el suelo? Gente, que paranoia, o sea, ¿son minas o qué? A ver, sí, sí son minas Ah, pinchos, lol Guapísimo esa puta trampa Una carretilla llena de flores Qué guapo, cómo te van dando los diferentes tipos de formas De decorar tu puta nación, tío Qué guapo, bro Me mola, me mola, o sea, que te los vayan dando en el juego Y no los tengan que comprar en un mercado Ni mucho menos, ¿sabes? Los desbloqueas eso, ves suerte, a lo mejor te toca algo guapo A lo mejor te toca una pura mierda son bichos, hostia, ¿y eso? Disparo de fuego, ¿cómo? Nah, paso y la y es mejor, gente me mola mucho más ese perro, Está más roto, miradlo, o está rotísimo Lo que necesito sí o sí es vida, ¿eh? O sea, no me hago yo algo así con esta vida en la vía A ver, parto todo por lo de los huesos A lo mejor no hace falta más adelante De todos modos, lo farmearé todo O sea, soy un farmero puro y duro farmeito de, del bueno Vale Voy a tener... Oh, ¡Hostia, ¿Qué me da! No puedo morir, tío O sea, bueno, no puedo morir No puedo recibir daño, mejor dicho ¿Van a salir más? No Corazones... Uf, nice, eh Vamos a partir todo, perdonadme por estar partiendo todo en el juego, Pero es que así después vamos a poder llegar a craftear todo lo que nos salga de la oveja Digo, de los huevos <ríe> Vamos a darle, yo que sé, a la derecha mismo A ver, eh, el tarot, de puta madre, me da el vida, bro Dice, A recibir un ataque, eh, hay un de por probabilidad de no durar daño No hay, de ganar De ganar, uh, nice Sí, prefiero eso de ganar corazones cuando mato a un enemigo Ya me jodería la oveja está cabreada, ¿eh? A ver si sale ahora. Ah, medio corazón del mugriento, ¿no? O sea, de los grises del Isaac. Corazones, tío. Uf, uf. Qué bien. ¿Cómo ha venido? ha venido eso de perla? Dios, ¿cuántos huesos? ¡Lol! ¿Cómo serán los bosses? Las pelagos, los bosses tienen que ser chungas, ¿eh? Ah, otro. Ah, se acabó la run. Bueno. Ah, no, no se acabó. Piedras, piedras, piedra, arma. En verdad sabéis lo que os digo, ¿no? O sea, vamos a pillar esto ahora. A ver. O sea, es piedra, la verdad. O sea, piedra y oro. Stats aquí. Y ahora de. Ahora ya es la room. ¿Qué os está apareciendo de primera, tío? de culo de lana. Está guapo, ¿eh? O sea, guapísimo, diría yo. ¿Puedo ir a, ¿Podría ir a otra? Ah, vale, ya no puedo ir. ¡Qué putada? Pensé que podría llegar a ir a la interrogación. Tenía buena pinta. Vale, le. Uy, mierda, le robamos los puntos de fe. La partimos por si nos da algo. Se va a reconstruir. Vale, no nos da nada, solo piedra. Vale. Pillamos esto a ver si vida. Y nos adentramos básicamente en el boss, ¿no? Eso ya creo que es el boss, gente. Qué guapo cómo se reconstruye, eh. Tío, veo, veo los huesos y los tengo que partir, lo siento. Por cojones, ¿eh? Boss run. Ah, no. Dios, ¿y eso? ¡Wow! Y la hoy. Vale. Corazones, por favor. Nice. ¿Qué coño me, me ha quitado vida algo? Hola. Bueno, en verdad llevo dos corazones. ¿Sabes? No está mal, pero el boss creo que no me lo hago, ¿eh? Me muero. Y el, el súdito, o sea, el seguito no, no serviría entonces, ¿no? Supongo. O sí. Espero que me dé vida, tío. Y la hoy. Mierda, me acaba de quitar medio corazón Uf, corazones, tío De loco Eso sí que es vida, eso es vida No Qué putada, eh, un o vos sea, Espero que sea algo normalito, como los bichos normales que me están saliendo Tengo poison, así que va bien Tengo Molbit en el hacha Sé que así, obviamente, ¿sabes? farmeará algo normal Supongo más adelante no lo haré Voy para adelante, a ver Uf, qué potra, ¿no? ¿Qué me dices, tío? acércate a bestia veces, se habla de la eh, arremolinada niebla arremolinada niebla del caos que te rodean Permítame hablar mm, lleva sobre esos diminutos hombros el peso de cientos de años debe de ser eh, cientos cierto lo de que las apariencias engañan un arma no es nada sin las manos que la empuñan para derrotar a tus enemigos de, de, de defender el honor vale vale este es peor así que paso uff eh, prefiero el veneno paso paso paso Uh, esta es de nivel 3 eh cuidado Cuidado que esto es de nivel 3, gente Esto es de nivel 1 Pero esto... Dios, esto es de nivel 3 Eso tiene que meter una puta barbaridad Aseguramos la RAM Sacrificio un poco de oro Por eso, a ver ¡Yo Los ha reventado, chaval Menos mal que eso no me ha quitado vida, eh Tengo que matar a eso ya, gente Antes de que se meta adentro No puedo tirar la habilidad Pero bueno Guapísimo O sea, lo del fuego está roto nivel 3, eh Yo no digo nada Corazones No son corazones Nunca son corazones, bro Dame corazones Va Esta sí la boss run ya, ¿no? O sea, sí, tío ¿Qué? Eh, Bárbatos Dios, qué guapo el bicho Y qué cringe ¿no? Va, va, va, lo entiendo Me va a matar, creo What? Lol Vale, lo he envenenado O sea, de puta madre ¿Y puedo pegar? No, mierda El veneno creo que lo va a matar, eh, bien Pero lo vamos a tener que pegar todo el rato Tengo, tengo un corazón y medio, ¿eh? Vale esto va a ser timing de lujo, eh. Son dos golpes y para atrás, gente. Lo mal... ¡Oh! ¡He fallado! ¡No he fallado! ¡No le he pegado! Uno. No me ha dado tiempo a más. ¡Oh! La revive, Scooby. Uf. Mierda, mierda, mierda. A ver. Uno. Dos y para atrás. Vale. ¿Le puedo tirar? No, mierda. ¡Wow! Oh, ¡Me ha quitado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya voy a dejaré eh! Me da igual. Me da igual, cabrón. Ya me da igual. Tengo un corazón, gente. A ver. Vale. Cuando, cuando haga otro ataque le pego Ahora Ser complicado de cojones, eh Matarlo con medio corazón Pero a ver Con timing sé que me lo hago Ahora Cuantito que salga le pego Ahora Boom Vale, no me da Hostia, casi me da Gente, por rodar Bien Dios Qué guapo este súdito! Dios, qué raro, hermano Como un hombre araña ¿Sabes? Guapísimo Hemos pillado dos súbditos, gente Nice ¿Qué te dice? ¿Piedra oro? Oro Oro, me llevo el oro, tío Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. No, vea la recompensa, Julio. Guapísimo. ¿Volver a la secta? Esto me deja... Ah, no, todavía no me deja. Bueno, de puta madre. Y yo, nos han dejado la cara, mirad la cara de la cabra. o si sea, es como Liza. Cuando le pegas una paliza se le, se le nota, eh. Qué guapo. Pues vamos a poner las dos o tres cositas que tenemos por ahí. Eh, y nos vamos ya directamente. Es que no sé si meterme en el Minecraft. Porque, que no, yo nos quedando horas, Y en verdad me he entretenido tela con el de culos cool de LAN, eh. Muchísimo, tío. <coughs> y con el, el, el Fantasy también. El maldito todo el Fantasy. Eh, leer mente, desbloquear eh, de una tarea, ahora puedes interactuar con tus adeptos Para leer la mente y eh, ver si tienen hambre Oh, están cansados o enfermos Súper guapo me me mola eso, tengo que buscar más comida Para hacerles, tío De verdad, un cultivo o algo, tronco ¿Sabes? De una, si no se van a morir toda la peña No quiero que se mueran, gente, tenemos nuevos adeptos Que van a ser, eh, obviamente eh, Futuros eh, guerreros Vale, pues tomo. Caca y mucha caca, serán cabrones eh, vale, vamos, vamos a ver si podemos hacer comida lo primero. No puedo. ¿Cocinar? Uh, ¿Y eso? Vale. ¿Va a venir alguien a comerse eso? No hay vallas. ¿Cómo pillo? Vale, están todos durmiendo, tío. Leer, Méndez. ¿Despertar? De vale. Vale, está bien. Ese, ese, está, ese, ese está sano. Ajá, aquí. Eh, ¿Fosa común? ¿En serio? ¿Parcela? Vale. Para cosechar, esto lo voy a tener que hacer ya, gente Vale, parcela para cosechar Ok, y esto es Una granja No puedo, oh, pues bueno, haré los pequeños vueltos fuertesiño A ver Comida sabes dónde la Vale, este rectángulo entero De vueltos, ¿no? A ver Hostia, pues Va a tardar lo suyo, eh tengo 37 de puta madre ¿Y el agua dónde la saco? Ah, ¿la he hecho solo? Qué gracioso, bro O sea, es un Stardew y esto, eh Ya, ahora Qué guapo, ¿verdad? Como tengo 35 semillas Ese pibardo, guapísimo, eh Cuidado, eh Súper guapo Tengo que hacer más cama. O sea, se han venido dos putos bichos más Con nosotros ahora Voy a hacer esto y ya nos vamos directamente al Tekken Tenemos que hacer follower y viewer, tío Todo el rato, ¿sabes? Da... La verdad es que hoy está siendo un día muy chill Así, ayer igual, eh Os lo prometo de corazón Ayer igual, tío Destilando a los dos al mismo tiempo At the same time Día 5 Uf Vamos a hacer comida ya, tío No, joder Se me ha hecho de día Y todavía estoy aquí haciendo las plantas, loco Amazing Mira el Morbid, tío Y, y qué cabrón, tío Qué guapo Eh, me están ayudando Súper guapo Gracias, Morbid Se nota que eres tú, cachón eh Y no el NPC ese de antes <coughs> Eh... Ver los pensamientos A ver qué quiere Morbid Miembro de hace cuatro... ¿Por qué está triste...? No está triste, es que la tiene la cara sin para abajo O sea, tristón El personaje de Morbid Eh, ¿y ese? Bro, ¿tú qué quieres? ¿Cuac? Esto parece una pocilga Si, lo, si no lo limpias, alguien se va, se va a poner enfermo ¿Y yo? ¿Pero dónde está la caca, cabrón? O sea, ¿tú qué eres? ¿Muy inteligente o algo, bro? ¿Dónde está la caca? ¿Y la caca? Esto está sucio, dices, ¿será gilipollas? ¿Dónde, bro? ¡Allí! Será desgraciado, bo, Tenía tenías razón, tío de puta me, la, me, me manda a limpiar sus cacas, tío Añadir fertilizante, coño. De lujo, compadre. Vale, vamos a robar. No puedo, ¿no? Va. Voy a robar lo de mientras te dice: Cerrar el ritual del templo. El ritual del templo, o sea, aquí. Vale. A ver: Sermón, corona, rituales. Ok, ah, es el nuevo ritual, ¿no? Este. Ok, Dios, qué paranoia. ¿Y eso? Ah, lo de bailar en la hoguera, ¿no? Súper guapo. Satánico, tío, me flipa. ¿Sabes? Esto después pues, la, la peña todo feliz, ¿sabes? Flipante. Sermón, ahora sí que sí, me llevo, eh, me llevo su energía vital. Ah, ahora son 11 la que puedo pillar, ¿sabes? Hostia, 4 de 11. Bueno, están felices, anyway. Vale. Adoctrinar a ver, esto es muy. Mal. ¿En serio le puedo dar regalo? ¡Qué gracioso! Vamos a hacer eso. Joder, si va a tener algo nuevo Siempre que nos vaya a sorprender, yo creo Así que lo voy a dejar por aquí ¿Y eso? ¿Eso es una nueva zona? Cabaña solitaria ¿En serio? Qué guapo